Juan Carlos Cáceres García, mejor conocido como Yemo, fue encontrado muerto de un disparo en la espalda en una comunidad del municipio de Pimentel. José Antonio Cáceres, padre del finado, dice desconocer algún motivo que pudiera provocar el hecho al momento en que solicitó a las autoridades policiales justicia. Pero por ahora mismo, eh, simplemente sé que lo mataron. Yo fui a Pimentel esta mañana, no lo puedo ver. Él está para Macorís. Dentro de un país de minutos pasaré por allá por Macorís a recoger el cadáver. Hasta ahora la justicia tiene que resolver. Yo no sé cómo fue que murió, quién fue que lo mató. Él era agricultor. Eso fue lo que le enseñé a hacer. Él, eh, al... Últimamente ahí se mudó a Pimentel, Él vivía solo para allá con su amistad. En cámaras, Dionisio Segurino para NTN, Joanny Cordero.